Los animales nunca antes conocidos. Los rinogrados. Dentro de las leyendas de animales ocultos en el mundo, existe una historia que sobresale de entre muchas por su rareza. El descubrimiento de 180 especies diferentes de extraños mamíferos con apéndices nasales, que existían en un archipiélago oculto en el Océano Pacífico. Este caso comienza en 1941, cuando un prisionero de guerra llamado Einar Peterson escapó del ejército japonés. El destino quiso que Einar no fuera recapturado y así logró nadar lo suficiente como para dejar atrás a sus captores. Pero la casualidad hizo que las corrientes marinas condujeran a Einar a un misterioso y hasta entonces desconocido archipiélago en el Océano Pacífico. Un mundo perdido descubierto en los años 40. Esta es la historia jamás contada de los Rinogrados. Allí Einar descubrió un oasis zoológico, en el que el mismo Charles Darwin habría caído presa del asombro. Y es que en aquel lugar los mecanismos genéticos de la evolución habían tomado causas muy distintas al resto de los seres vivos conocidos. Einar quedó impactado al observar especies de mamíferos que habían desarrollado apéndices nasales de un modo inimaginable, los cuales les permitían adaptarse a los diversos entornos de la isla y cumplir multitud de funciones. Eran criaturas inverosímiles, similares a ratones que volaban con las orejas y se apoyaban con una función entre pata y nariz. Pequeños roedores que lo hacían recordar a pulpos, ya que se movían de la misma forma, pero en lugar de tentáculos, tenían diversas narices que las apoyaban en el suelo para desplazarse. Aquellas fueron solo algunas de las fascinantes criaturas que poblaban el archipiélago que posteriormente sería bautizado como Hai Gigi o Hai Lai Island, Años después, los misteriosos seres serían conocidos como snooters o rinogrados, ya que pese al descubrimiento de Einar, no hubo un estudio científico sobre las criaturas hasta 1957, año en el que el naturalista alemán Harold Spunkie se decidió a investigar a aquellas narigudas criaturas y elaboró así su gran monografía llamada Forma y vida de los rinogrados. Según los estudios del profesor Stumke, los rinogradentia conformaban un orden biológico independiente que se caracteriza por su peculiar morfología y su método de movimiento. Los rinogradentia podían tener una o varias narices, razón por la que se dividen en dos familias, la monorrina de una sola nariz y la polirrina de varias narices. Stumkey describió 26 géneros y 186 especies que usaban sus apéndices nasales para funciones tan variadas como pescar caminar y sujetarse de las ramas, posarse sobre el suelo o capturar insectos con sus colas pegajosas. El mundo perdido de criaturas extrañas tuvo un destino inesperado cuando recién se iban a dar a conocer, cuando pruebas nucleares en la zona hicieron que el archipiélago fuera destruido y las islas sumergidas en el mar, perdiéndose para siempre junto con las especies más extrañas del mundo. Ahora solo sabemos de su existencia, gracias a la obra publicada por esto, estoy completamente seguro de que esta historia jamás la habían escuchado y que tampoco conocían a los rinogrados. Pero ahora la pregunta es, ¿en verdad existieron los rinogrados? La respuesta a dicha pregunta es un rotundo no. En realidad todo fue inventado por el eminente zoólogo alemán Gerald Steiner, quien elaboró esta historia con tanto detalle que terminó pareciendo real. El prófugo inal Peterson, así como el archipiélago hai Gigi, fue mera invención y desde luego que las 189 especies de rinogrados no pueden encontrarse en ninguna parte del mundo. Lo que realmente Steiner creó fue en realidad una brillante mofa a la ciencia, una parodia científica en la cual puso todo su ingenio y conocimiento zoológico para hacer dibujos técnicos, descripciones, categorizaciones y sistematizaciones con el rigor de una obra verdadera. Sin embargo, y a pesar de lo descabellado de sus descripciones, la precisión y perfección con la que fueron descritas las criaturas confundieron a un gran número de zoólogos y de personas que comenzaron a creer y aceptar que lo que decía el libro era verdadero. Por lo tanto, también en la rama de la criptozoología se adoptó con mucho más ímpetu. Incluso en 1970 fue nombrado en honor de Steiner una especie de mariposa recién descubierta con el nombre Terrinogradentia steiner. De los rinogrados podemos hacer mención a un concepto poco conocido y que es incluso más extraño que la criptozoología, la llamada parabiología, la cual podríamos definir como el estudio de la actividad biológica paranormal, es decir, el estudio de vida paranormal, tema del cual hay muy pocos textos por su carencia de elementos de estudio, por lo que sería mejor mencionarlo como una historia de fantasía biológica. Los rinogrados lamentablemente no eran verdaderos, pero sí nos hacen imaginar mundos ocultos en nuestro planeta, donde pudieran existir animales desconocidos. Suscríbanse a este canal, déjenme un like, su comentario también y por favor suscríbanse que es muy importante para que este canal siga creciendo. Les voy a dejar dos links de dos videos diferentes que subí en mis otros canales para que los disfruten y me dejen también un bonito comentario. Muchas gracias a toda la Legión Oxlack. Y nos vemos en el siguiente capítulo que será seguramente de fenómenos extraordinarios, de historias sorprendentes o de incluso la criptozoología que es la que a ustedes les gusta. Hasta la próxima.